El otro día fue San Valentín y aunque me importe un carajo, aprovecho la movida para resumir tres películas románticas y estúpidas. Bah, en realidad cuatro. Hoy les voy a mostrar cómo una actriz famosa se enamora de un librero, dos películas exactamente iguales que salieron el mismo año y la mejor película romántica de todas. Una película romántica cristiana. Empiezo. Notting Hill. Esta es la historia de Hugh Run, un hombre común y corriente que trabaja de librero, que vive en un pequeño apartamento, va, pequeño, es más grande que mi casa, pequeño según los parámetros de vida de Londres, y que convive con este tipo que es re gracioso, <risa> se le ve el culo. La cosa es que él estaba libreando lo más tranquilo cuando un día entra al local Julia Robert, y Hugh Run se nos enamora. Ella es una actriz re grossa y re famosa, pero Hugh no la conoce y eso medio que le gusta a Julia. Y encima al rato él le mancha la ropa con café, lo que es la excusa perfecta para irse juntos al pequeño apartamento a demostrarnos que no importa que sean dos desconocidos y que la película recién haya empezado, lo más importante es el amor, el amor heterosexual. Y después la Julia se va y la película podría haber terminado ahí y ser la historia de una actriz famosa que se chapa a un desconocido para joder. <risa> ¡Ja, pero no, porque se vuelven a ver y él le invita a cenar con su familia. O sea, no pasó nada entre esto y esto. O sea, esta es la segunda vez que se ven y él ya le invita a morfar con la familia y ella acepta. Perfecto. Esa noche se juntan a comer y la pasan re bien y todos ríen, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y ella piensa, no lo puedo creer, son pobres pero igual son felices, que increíble. La cosa es que a partir de ese día empiezan a vivir una bonita historia de amor. Son la Julia y Hugh Grant. Y Julia. son la Julia y, Hugh Grant. y Hugh Grant. son Julia y Hugh Grant. Julia y Hugh Grant, juntos por. Él. en el medio se pelean tres veces. Primero porque ella está confundida y quiere volver con su ex. La segunda vez se pelean porque los periodistas la acosan. Y la tercera vez porque Gio escucha que ella habla mal de él. Mira esto Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ay. La cuestión es que ahí mismo Julia Roberts le rompe el corazón a Hugh Grant. Entonces él se va re tristón, pero ella lo va a buscar y para pedirle perdón le dice una de las frases más icónicas del cine romántico y estúpido. Just a girl, in front of a boy, asking him to love her. Pero Hugh no la perdona nada, nada y Julia se va. Pero después Hugh piensa, uy oh, la concha del solete qué boludo que fue y la va a buscar a una conferencia de prensa y juntos protagonizan la escena más icónica y más escena del cine romántico. Ana, ¿cuánto intending to estar aquí en Brit... Indefinitamente. Ah, qué estúpida que es esta película, pero qué bien hecha que está, eh. Al final se casan, son felices y tienen hijos y leen libros. Para mí esta pareja no dura un carajo junta, ¿ustedes qué creen? Les doy tres opciones. Uno, son felices para siempre tipo Tom Hanks y su harmu Dos, ella a los tres meses lo deja por otro actor más joven. Tres, él aprovecha y la recontraestafa y le saca toda la guita. Dejen su opinión en los comentarios y ya que están en la zona de los comentarios métanle una suscribida a Youtube que ya estoy muy cerca de llegar a los 4 millones de suscriptores Sigo Amigos con beneficio Esta es la historia de Justin Timberlake, un chico que tiene problemas para expresar sus emociones y también es la historia de Mila Kunis, una chica que tiene problemas para tener novio Un día Justin la deja a la novia y a Mila lo deja el novio Entonces se conocen y se hacen amigos Van a una fiesta, a un flash flashmob y a un lugar turístico de Nueva York un día él le dice, che, y si somos amigos con beneficios, ¿qué significa eso?, le pregunta Mila. Somos amigos y garchamos, pero no nos enamoramos. Dale, de una, le dice Mila, y empiezan a garchar. Mientras tanto está Amigos con Derecho. Esta es la historia de Natalie Portman, una chica con problemas para expresar sus emociones, y también es la historia de Aston Kutcher, un chico que tiene problemas para tener novia. Entonces se conocen, se hacen amigos y empiezan a garchar. Y después ella le dice a él Che, y si somos amigos con beneficios, ¿qué significa eso? le pregunta Ashton Somos amigos y garchamos, pero no nos enamoramos Dale, de una le dice Ashton Y después hacen cosas de amigos como ir a una fiesta, a un golf y a un lugar turístico de Los Ángeles ¿Ven? Para los que dicen que las películas son iguales Esa es la diferencia entre ambas En amigos con beneficios hacen cosas de amigos, pactan el acuerdo y después cogen Y en amigos con derechos cogen, después pactan el acuerdo y después hacen cosas de amigos Son películas totalmente distintas Además, en una, Mila Kunis tiene conflictos con la madre. Y en la otra, es Ashton, el que tiene problemas con el padre. Right, I'm not the en una, Justin tiene un amigo gay. No skin, more for me. Y en la otra, es Natalie Portman, la que tiene un amigo gay. Yep, I'm definitely gay. ¿Ven? Son distintas. En una hay un tercero en discordia que es médico, oh, y en la otra hay un tercero en discordia que es un tipo que está estudiando medicina, todavía no es médico, ven, nada que ver. Cuestión que Mila y Justin están lo más bien y él la lleva a ella a conocer a su familia y van a desayunar, y después de eso se dan cuenta que puede que estén enamorados. Mientras que en la otra película Ashton y Natalie están lo más bien y él la lleva a ella a conocer a su familia y van a cenar, y después de eso se dan cuenta de que puede que estén enamorados. ¿Ven la diferencia? En una desayunan y en la otra cenan, son películas completamente diferentes. La cosa es que Justin y Mila se pelean y deciden no coger más, mientras que Ashton y Natalie se pelean y deciden no coger más. Hasta que Justin tiene una charla con su padre enfermo de Alzheimer donde se da cuenta que Mila es el verdadero amor de su vida. Mientras que Ashton tiene una charla con su padre enfermo por una intoxicación donde se da cuenta que Natalie es el verdadero amor de su vida. Entonces ambas parejas se reencuentran para demostrar que no importa que sean amigos con beneficios o amigos con derechos, lo más importante es el amor, el amor heterosexual. Aunque la gran diferencia es que Ashton le confiesa su amor a Natalie en la puerta de un hospital sin mucha gracia. Y Justin le organiza todo un flash mode, no sé en qué momento, y ahí le declara su amor. Así que ganó Amigos con Derechos. Aunque nunca fue una competencia. Pero ninguna de estas tres películas es tan romántica como la última en cuestión, la película más romántica y por lo tanto más cristiana del cine. Fireproof Esta es la historia de Caleb, un tipo que es bombero y es el bombero más bueno del mundo. Además tiene una pasión irrefrenable por la masturbación y está ahorrando guita para comprarse un bote. Y también en la historia de Kate, la esposa de Caleb, pero que tiene onda con un compañero de trabajo. Y ellas se dan cuenta. Además Kate está ahorrando guita para comprarle una silla de ruedas a la madre. Todo marchaba relativamente bien en sus vidas, lástima que su matrimonio es un desastre. Es un desastre desde hace 7 años y discuten por todo. You could at least save me some breakfast. Well, I never know when you're coming home or going out. You don't tell me these things. Caleb, I just lit that candle. I like the way it smells. Well, I don't. Did you leave me any dinner at all? I assumed you were eating with Michael. Why do you have to make everything so difficult? se eleva el tono y caleb se pone medio violento. Shut up! I'm sick of you! You disrespectful! Ungrateful, selfish woman! I don't know. How dare you say that to me? You constantly nag me and you drain the life out of me. I want out. If you want out. Y la película podría haber terminado acá, y sería la historia de un matrimonio que se lleva mal y se divorcia. Pero no, ya te dije, es una película cristiana y el divorcio está mal, mal, mal. Entonces, el mejor amigo de Caleb, Michael, trata de convencerlo recordándole que el matrimonio es para siempre. ¿Sabes lo que en tu dedo significa? Significa que estoy Sí, también significa que un de vida. La pena de eso es que cuando la mayoría promete por mejor o por mejor, realmente solo significa por mejor. Sí, según la lógica de Michael, no te tenés que divorciar aunque te lleves como el orto con tu pareja y ya no se quieran. Y para que le quede claro a Caleb, usa la peor analogía de la historia del cine: Salt y pepper son completamente diferentes. La makeup up es diferente, su taste y su color. Pero tú siempre veslos juntos. ¿Cuál es el significado de esto? Pero Caleb no cambia de opinión Por más que Michael pegue la sal y la pimienta con pegamento No No me queda clara esa frase No sé qué significa No importa Lo que sí importa es que Caleb no entra en razones Y se quiere divorciar igual Entonces se junta con el padre Y él le dice que postergue el divorcio un tiempo Específicamente 40 días Voy a mail It's what saved our marriage. Y después de eso le mando un libro con 40 consejos para recuperar el matrimonio, un consejo por día. Y el primer consejo es Day one. The next day resolve to say nothing negative to your spouse at all. Oh, qué lindo consejo. Sano el matrimonio ese. La cosa es que Caleb le hace caso al padre y no la putea a la Hermo. Bien ahí Caleb, sos todo un romántico mm -hmm. Day 2 In addition to saying nothing negative to your spouse today Do at least one unexpected gesture Entonces Caleb le hace el café Muy bien Caleb, la verdad, sos el rey del romance Le hiciste un café, lo mismo que puedo hacer un mozo I don't have time for coffee Caleb se recaliente, imagínate, le rechazaron el café Day 3 Along with refraining from any negative comments Buy your wife something that says you were thinking of her today Así Caleb le compra unas flores y unos bombones Y la Jarum mira al regalo y piensa Nos llevamos como lorto hace siete años Y querés solucionar todo con unas flores de mierda tomátela perejil La cosa no parece funcionar Y Caleb se quiere rendir Pero el padre le dice que insista Que no se rinda Pero Kate también se quiere separar It makes Me feel so o sea, se siente mal. Y además, no lo ama más. I do not love you. Dejen que se divorcien, es lo mejor para los dos. Y con este plano, el mejor plano de la historia del cine cristiano, anda a buscarla al ángulo Kubrick, Caleb entiende que se tiene que seguir esforzando. Entonces se pone las pilas y, además de comprarle una buena flores, decide dejar la pornografía de lado. Y en vez de borrar los videos o bloquear las páginas, que sería lo más lógico, decide destrozar la computadora. Él es Kaleb. busca la web. pip, pip, pip no tiene sed la computadora. por mucho adora. su pero nada de esto sirve. No, porque Kate le manda los papeles de divorcio y Caleb protagoniza el momento más emotivo y por lo tanto peor actuado de la película. ¿Qué? encima ella ya está re enganchada con el compañero de trabajo, que es re buen tipo porque le regaló la silla de ruedas y los equipos de la madre ah, así que ya está, no hay vuelta atrás y caleb está re triste pobre caleb está mal pobre Kaleb está mal pobre caleb está mal porque a su esposa no puede reconquistar más. La película tendría que haber terminado ahí porque bueno, ya fue. Dejen a esa mujer en paz, pobre. Pero, pero, pero, ella se entera que en realidad fue Caleb el que garpó todas las cosas de la madre y que el médico amigo se hizo el revoludo. Y ahí Kate piensa. Estos últimos siete años fueron un infierno. Caleb es insoportable y es un pelotudo. Pero usó sus ahorros que tenía para el bote y le compró la silla de ruedas a mi vieja. Creo que lo iré a buscar y le diré que lo amo de nuevo. Sí, eso haré. Entonces Kate los va a buscar a la estación de bomberos y juntos van a demostrarnos que no importa que se hayan llevado mal los últimos años y que ya no se amen. Lo más importante es el amor, el amor cristiano. Ah, y cuando renuevan los votos pusieron en la torta un salero y una pimienta. Re lindo, ¿no? Barre ah, que no. Si querés ver más películas románticas te dejo algunos por acá. Y nuevamente gracias a Ezequiel Verano por musicalizar